ustedes recuerda que en pasados días a través de las redes sociales se han estado difundiendo imágenes, además de información ¿no? sobre un albergue, el albergue Peluchín, pues se ha informado que los animalitos que estaban en este albergue, animales que han sido rescatados, pues han sido trasladados hasta otro lugar, hasta dependencias de la policía forestal y de medio ambiente, pues estaremos conociendo específicamente cuáles han sido estos motivos, han existido algunas denuncias, según lo que se ha señalado a través de las redes sociales, para despejar estas dudas y para conocer específicamente qué es lo que ha ocurrido quiero presentar y quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a la de coronel departamental de la policía forestal y de medio ambiente el coronel Walter Andrade que nos está acompañando en esta ocasión como siempre es un gusto que forme parte de la familia del lado verde, bienvenido bienvenido y gracias por la invitación y para que sepa explicar cualquier tipo de interrogantes que tuviera han habido eh, ciertas imágenes, información que se ha estado difundiendo a través de las redes sociales, incluso se han mencionado algunas denuncias, específicamente qué es lo que ha ocurrido. Animalistas señalan que han sido decomisados estos animalitos sin ningún justificativo, sin embargo hay otras denuncias que señalan que no cuentan con las condiciones necesarias, específicamente ustedes como autoridades, ¿qué es lo que han podido corroborar? Bueno, pues es lo siguiente, acá tenemos una denuncia, del, del 8 de noviembre a las 11 de la mañana de tres señoras, pueden verla una denuncia acá tenemos que la denuncia, es una fotocopia de la denuncia y una vez que se tiene la denuncia se ha he ordenado que sea la verificación del lugar en, la, en las instalaciones del, de, de, esta, de este domicilio se, se tiene el, auto, el acta de autorización de ingreso a domicilio así pueden observarlo ya. en primera instancia y en segunda instancia tienen una nueva acta de autorización de ingreso a domicilio firmado por la persona que se encontraba en el lugar y con un testigo de actuación en el lugar los, los, los investigadores eh, me llaman y me indican eh, se han impresionado, se han impactado por las condiciones que se han mostrado los animalitos y muy aparte les impactado porque han encontrado una señal de la tercera edad que se encuentra, que vive en el lugar, que las había alquilado del lugar y están en, en condiciones completamente precarias. Inmediatamente he indicado que traigan los animales que se encuentran encerrados, unos cuantos animales, y de los cuales muchas personas han comentado de que son perros de raza. Lamentablemente no es así. Son efectivamente, había un pastor alemán con cataratas, había una, una pastora alemán, existía un posible Golden pero que al final no es Golden. Ya. Yeah. Hay mucha tiembra, un mestizo hembra, otro mestizo hembra, otro mestizo posiblemente Beagle y demás. Traen a Pojoma, los traen a Pojoma y la señorita, la señora Laura y la otra señora me indican que todos los animales están castrados y saben Ya. Yeah. En el momento de que la revisión médica, ningún animal estaba castrado ni sano. Eh, perdón, a excepción de uno, un husky que sí estaba castrado. E inmediatamente se procede el mismo a la devolución, pero bajo la condición que no detone al albergue. Porque no podemos sobreponer los derechos de los animales sobre los derechos de las personas. Claro. En, esta condición, en estas condiciones no puede estar señor. Y se les dio, yo personalmente dije, ¿quién no está cuatro de la tarde del día, sábado? ¿Para que puedan limpiar su ambiente y dejar mejores condiciones? Muy aparte, la señora Ana Cesano, creo que es de APAP, la señora Silvia Paco, la señora María Luisa de Génesis, e incluso la señora Ana Morales, estaban presentes, hablaron conmigo y se, y se sindicó. Y la señora Silvia Paco me dijo, la señora vive feliz con los animales. Está bien, puede vivir feliz con cinco, seis, siete animales pero no somos buenas condiciones no puede vivir una señora de la tercera edad en esas condiciones ¿y ahora dónde están los animalitos? ¿qué va a pasar con ellos? ¿cuál es la situación? pasa el siguiente posteriormente la señora Ana Serrano me indica de que la alcaldía se a dar 40 días más de, para la autorización de ese de ese albergue bueno no creo que se a dar 40 días en esas condiciones yo, les, yo me comprometía a responder con los del albergue, con los de, de las instalaciones, hacerlos castrar, hacerlos castrar, hacerlos curar y posteriormente que ellos escojan a diferentes personas para que se vayan con, esas, con esas, los animalitos, con las personas. De esa manera vamos a bajar, vamos a reducir vamos a ese hacinamiento, ah. porque en sí ya no es un albergue, es un depósito de animales. Uh, sí. Lo bueno es que hemos cumplido con nuestro objetivo, han limpiado el lugar, se encuentra un poco mejor. Creo que se encuentra mejor, pero hemos visto que han sacado cantidades y cantidades de las Lamentablemente se ha podido observar que habían ratones muertos, que habían, o sea, erradores penetrante claro. y no solamente ya es un, ya no solamente es un maltrato animal. En este caso ya están, están atentando contra la salud pública de, de las personas, de la población. Ahora, se ha pedido la certificación al, a la Alcaldía, como también a la a CENASAC, si le hubieran autorizado unos 40 días más las instalaciones o las condiciones que se encontraran. Si lo hubieran hecho, la Alcaldía estuviera atentando directamente contra la salud de la población. Es un delito de salud pública. Bueno, en ese interín, hemos logrado que el bien tiene demás Y al final se les ha entregado los animales a tercer aspecto. Muy aparte, que esos animales se han llegado por FOMA. Ha llegado pues, no, completamente como, bueno, eh, sucio. Eh, no en las condiciones adecuadas. Sí, y se usa, se usa el cepillado, no se podía podido bañar porque se encontraban enfermos, especialmente los cachorros que andan positivo a moquillo. Mm. O sea, hay moquillo, existe enfermedad zoonótica sí, y, claro, demás. y es grave. Se puede propagar. Estamos grave. a un acuerdo del mercado, se encuentra en un del mercado Yungas, Ahora, se les ha, se les ha indicado al señor Anacelano Silvia Paco y a todas las personas que si es un albergue y tienen capacidad para esos animales, no pueden aumentar la, claro. la mayor cantidad de animales. Es, está bien la buena voluntad, está loable. Uh -huh. se admira, se, o sea, felicitamos. Tienen que tener límites. Claro. Lamentablemente no pueden recibir y recibir animales y, están, y ellos no están provocando uno, maltrato animal y automáticamente están, están violando los derechos de una señora de la tercera edad. Uh -huh. nosotros nos preocupa ambas, ambas partes, pero no podemos poner, so, sobreponer los derechos de, la, de los animales sobre, las personas, sobre claro. las personas. Ahora, me indican que los animales de Daza acá tienen los animales de Daza ¿Y el, ellos? Ellos son de, de, de casa otro... de Alexander, ya. hace tres, cuatro meses que es cuenta el Ministerio Público. Ellos han llegado cachorros, estos animales, están creciendo en Pojoma. Pueden, ¿Y no verlos. ¿Pueden ser entregados en adopción? No, hay, no se puede ser entregado en adopción ni en custodia temprana si no existe el requerimiento del, del fiscal. Pues estamos esperando que llegue el requerimiento y de estos animalitos ya han, han pasado la prueba de diagnóstico de canes tres de los animales: los dos bigos que sirven para rastreo y, y el San Bernardo. Los otros animalitos, hasta la fecha, no han no, no, no, no podido pasar el diagnóstico. No podía pasar diagnóstico que dice es el que es. de diagnóstico porque la dice el de canes y apenas nos den el requerimiento fiscal, y vamos a entregar a, a terceras personas en custodia, de en custodia o con depósito judicial. Ahora es lo mismo, a las personas que se les hubieran entregado los animales que se encuentran, en que, que hubieran salido del albergue peluchín de automáticamente estos se, se, se, son responsables, no tienen que volver a esa instalación, muy aparte. Me hicieron llegar una, unas imágenes. Hermosos, además están tan bien cuidados. Otras personas y lamentablemente nos va a llegar a las imágenes. Un activista. El señor Joel Emilcar Heredia Pabellón, que es el joven, el joven que cuida las instalaciones. El señor. Las instalaciones. De Alberto Pérez, ah, la tiene. Lamentablemente. Tiene que explicar las estas imágenes. Es una boa que tiene en un domicilio, pueden verlo, y me indican que lo había subido a las redes. Ya, bueno, esto también está prohibido. Este es otro delito. Claro. Es un yacaré, puede ser que sea un centro de custodia, no sé, pero la boa está en un domicilio. Claro, y eso también está completamente prohibido y es donde también hacen operativos para poder rescatar este tipo Lógico, de animalitos, es. no pueden estar en un domicilio. Lo lamentable es, es esta es la señora, ¿pueden verla? De la son las Peluchino. condiciones en que se encontraba la señora. Mm. Vive ahí, Él, la señora vive en el lugar, en, las, en, en esas instalaciones. No puede estar viviendo esta persona en esas condiciones, no pueden abusar, claro. esas, no pueden violentar derechos. Está bien, bueno, volvemos a repetir. El trabajo es admirable, claro. es admirable, pero no podemos, por ser muy amigos, por ser muy cariñosos de los animales, no podemos violentar las, las, los derechos de otras personas. Ah. Claro el caso eh, es lo que me decían algunos animalistas y no estoy, no puedo asegurar, no puedo aseverar. Indican que las personas, los animalistas en sus casas viven bien, con cinco, o seis canes. Pero esta señora viviendo con 40 animales. Ha claro. reducido, efectivamente, ha vivido reducido con los animales que se han trasladado, que los han entregado castrados, y de los cachorros ellos aún se han comprometido, se comprometen al, a la curación de los animales. Ahora, hay otro punto. Las personas que han sacado en custodia estos animales castrados son una persona así responsable, y lo trajo para su petición. En cambio, dos animales que han sido castrados no lo traen hasta ahora. Ah. Estamos hablando del pastor alemán que tiene cataratas y del otro que es un animalito largo, muy parecido al bigger, pero no es bigger, es de varios cruces ah. y no lo trajeron, no a la revisión. Bueno, mismo, o sea, es lo mismo, existe responsabilidad por parte de las personas que hubieran tenido aquí más custodia y automáticamente se van a comer se les puede emplear incluso a ellos Exacto, quienes están rescatando, coronel, quiero agradecerle mucho el tiempo por habernos acompañado en lado verde, por informar también a la población, por despejar ciertas dudas, ¿no? Eh, nosotros tenemos ambas versiones. Es importante que también se conozca el trabajo que vienen realizando. No es de un día ni de dos, es los 365 días del año. Estos animalitos, que lastimosamente aún están en Pujoma, están en muy buenas condiciones, están muy bien cuidados, son felices. Pero si sí necesitan una familia, esperemos que los papeles ya puedan estar en orden y de esta manera que puedan contar con un hogar. Muchas gracias, coronel, agradecerle también el labor y felicitar una vez más. Gracias. A usted, a tu invitación. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa, ya volvemos.